Hola de nuevo, al acabar este MOOC habrás descubierto nueve habilidades claves que te permitirán superar los desafíos de la era digital. De la mano de cinco universidades y telefónica hemos recorrido un amplio abanico de temas. La colaboración abierta, las metodologías ágiles, la identidad digital personal, la co-creación multidisciplinar, innovar en la transformación digital, blockchain, pensamiento computacional, aprendizaje continuo, y recursos educacionales abiertos. Finalmente, recuerda formalizar los cuestionarios y descargar toda la documentación de los diferentes módulos para así ampliar la formación en cada habilidad. Te invitamos a ponerlas en práctica y así mejorar tu desempeño en la era digital.